Bien, continuamos con el modelado y en esta oportunidad vamos a comenzar la elevación. Primero vamos a indicar en el lateral o en los muros donde corresponda, dónde va una ventana. Por ejemplo, en esta fachada frontal tenemos, según el modelo de referencia, que hay un paño de 0,90 centímetros, o sea, 0.90 metros. Marcamos un punto auxiliar y posteriormente la eh, longitud de la ventana, que serían 4.30. Quedan indicados los puntos auxiliares, dibujamos con una línea y ya tenemos indicado dónde va el, en este lateral la ventana. De la misma forma vamos a hacerlo eh, indicando en cada una de las paredes que eh, llevan aventanamientos. Guardamos. Vamos a cambiar la visualización, en este caso, haciendo clic con la ruedita del mouse. Podemos orbitar y podemos pasar a visualizar el modelo ya en una perspectiva. Vamos a hacer la elevación con la herramienta que está en la barra lateral izquierda, Empujar. Cuando nos acercamos con la herramienta seleccionada, los paños de muro, por ejemplo, los cualquier polígono que tenga todos sus laterales eh, cerrados y completos, si hacemos clic y elevamos, podemos hacerlo simplemente con la elevación eh, del mouse. También podemos hacer indicándolo en el cuadro de valores. Eh, este, en este caso la altura es 3 metros. De la misma forma podemos hacer la elevación con el resto de los paños de muro, incluso con esta columna. ¿Sí? En este caso el paño que contiene a la ventana la vamos a elevar y vamos a llegar a la altura de antepecho para indicar la altura en la que va a quedar justamente eh, el inicio de este aventanamiento. De esta forma podemos ir completando todo el perímetro y todos los aventanamientos que corresponden al modelo de referencia. Prácticamente ya lo tenemos elevado, prácticamente ya tenemos eh, la altura correspondiente y Únicamente si nos queda corroborar eh, las dimensiones, podemos hacerlo con eh, la herramienta cota, podemos agregar, por ejemplo, el nombre de los locales con eh, las etiquetas, la herramienta texto y eh, una etiqueta creada específicamente para eso. En este caso, eh, este local, por defecto, me está dando la superficie, pero yo le puedo poner en este texto, por ejemplo, el uso del destino del local, este, como esta es una oficina, un lugar de trabajo, eh, esta es una sala de apoyo al personal. Y de esta manera voy completando el modelo con elementos de información destinándolos cada uno en la etiqueta o la tag que corresponde.